Y que nuevo chicos, ya después de casi un mes y medio de inactividad, pues estamos regresando a lo que son los profiles, el contenido del canal, ¿no? Ya fue muchísimo tiempo de vacaciones, creo que ya es momento de volver y presentarles, pues, los profiles con una tunadita por ahí visual, un poquito mejor y un poquito vamos a cambiar el formato, estamos en eso todavía, pero de, les prometo que de verdad los videos ahora les van a gustar muchísimo más. Entonces, pues, el día de hoy les voy a traer un profile que es Shadow Invoked, ahora... Ya que regresó con Shadow, pues tuvo un boom otra vez. No necesariamente en el ámbito competitivo, pero ya he visto muchísima gente que empezó a jugar Shadow, al menos aquí en la región. Entonces, eh, ¿por qué no traerles un profile Shadow? Shadow puro no funciona, realmente es muy lento. Entonces, vamos a tener y, y poco. Eh poco viable, la, a decir verdad Entonces vamos a traerles una combinación con Invoker Que la verdad siento yo es una de las mejores Combinaciones que puede tener Shadow en este momento Principalmente porque el mejor monstruo Por así decirlo de los Shadow son Construct y Winda Y Winda requiere un monstruo Shadol y un monstruo oscuro Alister lo que aporta es que es un monstruo oscuro Además de que te busca una polimerización por así decirlo Que es la invocación que no necesariamente se usa para invocar únicamente monstruos eh, invoques Se puede usar de manera general, entonces está bastante chido eso eh, La verdad está muy bueno el deck, se los recomiendo No olviden que pueden comprar este deck en la tienda de Battle City Quachacalcos El precio estará en la pantalla en este momento eh, El precio puede variar dependiendo de la fecha en la que lo pueden ver Y la disponibilidad también entonces pues si les interesa esto o les interesa conseguir cartas aparte o, o en sí cualquier cosa que ustedes necesiten de Yugi Pueden preguntarle directamente a la tienda y su enlace estará en la descripción del video Entonces sin más preámbulo vamos a empezar con el profile Primero por supuesto presentamos eh... Al plus que, le, que tiene este deck Que es Alistair de Invoker Este monstruo muy bueno Cuando es invocado de manera normal Podemos añadir de nuestro deck a la mano Una eh, una invocación, una magia invocación Lo cual es una polimerización eh, Con un efectito un poquito más largo Entonces está bastante chido Es un monstruo oscuro, Spellcaster La verdad está bastante bastante bien Es un monstruo de nivel 4 Y además de eso es un pseudo honesto Ya que se puede descartar de la mano Y hacer que un monstruo fusión gane 1000 ataques Entonces eso está bastante chido Pasando a los Shadol, jugamos dos Shadol Falco, la verdad un monstruo muy bueno, todos los Shadol hacen efecto cuando son mandados al cementerio por efecto de una carta o cuando son volteados, así que si son mandados al cementerio por un coste no van a activar sus efectos de cualquier otro modo, eh, sí sí hacen efecto cuando son mandados por ejemplo con Foolish Burial o, o algo así, entonces... La claro, verdad está bastante bien, Falco cuando se voltea seleccionamos un monstruo eh, un monstruo Shadol en el cementerio y lo invocamos de manera especial en posición de defensa boca abajo, eso incluye las fusiones por supuesto así que está bastante bien, además de eso cuando es mandado al cementerio por efecto de carta podemos eh, invocar esta carta de manera especial en posición de defensa boca abajo así que está bastante bien pero A2 es suficiente a decir verdad. Jugamos dos Escuamanta. Escuamanta cuando es volteado podemos seleccionar un monstruo que controle eh, el oponente o un monstruo en el campo y destruirlo. La verdad ese efecto es bastante chido. Un poquito lento para el formato, pero puede llegar a usarse. Ahora su efecto cuando es mandado al cementerio podemos eh, mandar al cementerio otro monstruo Shadow. Lo cual está bastante bien, entonces es un Foolish Burial adicional por así decirlo. Jugamos dos eh, Shadow Hedgehog. Este sujeto básicamente nos va a poder... Eh, añadir una magia Shadow cuando es, mandado, cuando es volteado Perdón, cuando es volteado Podemos añadir una magia Shadow lo cual está bastante chido Pero como les digo, los efectos de volteo Son un poquito lentos para el formato Así que difícilmente se van a usar mucho Pero si sí hay situaciones en las que se van a usar Cuando esta carta es mandada al cementerio Podemos añadir de nuestro deck a la mano Un monstruo eh, Shadow Entonces, eso está bastante chido también Son hard ones per turn, pero no importa realmente La verdad, está bastante bien así Jugamos un Shadow Dragon que cuando es eh, volteado podemos seleccionar una carta que controle nuestro oponente y regresarla a la mano y cuando es mandado al cementerio por un efecto de carta podemos seleccionar una magia o trampa en el campo y destruirla, así que es un tifón. Y por último jugamos un Shadow Beast, estaba pensando jugar dos pero creo que uno es suficiente, si quieren jugar dos pueden jugar dos de verdad, no está mal este sujeto cuando es mandado al cementerio por efecto de carta robamos dos cartas, perdón robamos una carta entonces eso está bastante bien y cuando es volteado podemos eh, robar dos cartas y descartar una, así que está Bastante bien del mismo modo. Así que esto es suficiente. Les digo, si quieren jugar otro Shadow Beast, no tengo problema. Yo jugaría otro si pudiera. Entonces, por cuestiones de espacio, no lo estoy haciendo. Pero si ustedes encuentran alguna cosa que quieren quitar o reducir, adelante, están en todo su derecho. Eso es todo por parte de los monstruos Shadow Invocates. Vamos a pasar con el resto de los monstruos en el cual vamos a jugar dos eh, Dino Wrestler Pankratops creo que así se dice Entonces está bastante bien este monstruo Es un monstruo tierra así que nos sirve bastante para la Shekinaga Y eh, en, por lo general se usa en side deck En este caso lo vamos a usar en main Porque el deck realmente requiere algunos outs como este Y monstruos como este Así que eh, Pankratops es una muy buena opción para el deck de verdad se invoca de manera especial de nuestra mano. Si sí, eh, nuestro oponente controla más monstruos, creo, no estoy seguro. An, uh, sí. Si sí, nuestro oponente controla más monstruos, podemos invocarlo de manera especial de la mano. Entonces. Está bastante bien, está ponchadito, tiene 2600 de ataque, además de eso tiene un quick effect ya que se puede tributar y seleccionar una carta en el campo para destruirla Así que está bastante chido eso, de verdad lo recomiendo bastante, a dos está bien, si quieren jugar un tercero también saben que pueden hacerlo eh, Por las hand traps vamos a jugar dos ash que pues es un monstruo de tipo fuego y vamos a jugar dos ogras junto a dos effects Bailer. Ahora las Ash sí las pueden llevar. Ya va a salir la siguiente semana el Structure Deck de Soul Burner. Y las Ash van a venir comunes ahí. Así que adelante. Igual si quieren comprar Structures. Ya saben que pueden hacerlo en la tienda. De cualquier modo. Eh, sí, sí. Recomiendo que lleven Ash. Porque puedes sacar con eso a la fusión Shadow que es de fuego. Y a Purgatrio. Así que está bastante bien. Jugamos triple Cold by the Grave. La verdad. Call by the Grave la necesitamos sí o sí Porque las hantras van a estar duras Así que la nos va a hacer bastante paro La Call by the Grave para en caso de que Nos quieran tirar una Ash un Baylor O algo así, la verdad está muy chido Jugamos también Triple Magical Meltdown, la verdad Esta magia campo es indispensable Nos permite añadir del deck a la mano a Alistair, así que está muy bien además eh, impide que el oponente pueda activar cosas En respuesta a invocaciones de fusión O a eh, efectos de monstruos fusión Así que está muy chido para el Mechaba Y todo eso También jugamos Triple Shadow Fusion Una carta muy buena, de verdad muy buena eh, Ya todos recordarán qué hace Invocamos por fusión un monstruo shadow del extra deck Utilizando materiales de nuestra mano o de nuestro campo Como pues para invocar la fusión verdad. Pero también si nuestro oponente controla Un monstruo invocado de manera especial eh, de, Del extra deck me parece Podemos mandar al cementerio materiales de nuestro deck directamente. Así que está muy chida esa parte también por la sinergia con los efectos Shadow. Jugamos dos el Shadow Fusion. Porque la verdad está muy buena. Es una magia rápida. En caso de ser necesario podemos invocar una winda en el turno del oponente para poder tumbarlo completamente su estrategia. Así que es bastante, bastante recomendable. Jugamos dos invocation. Dos es suficiente. Si quieren jugar una tercera adelante. Pero dos siento que es eh, suficiente como les digo. Eh, jugamos también triple eh, Spellbook of Secrets Porque vamos a jugar también Doble Spellbook of Knowledge Porque eh, va a disparar Los efectos de los Shadol No se, no se pagan costos Entonces si se manda al cementerio un Shadol Pues podemos eh, activar sus efectos Además de robar dos cartas Así que está muy bien Todos son Spellcaster aquí Menos Punk, Ratops y, eh, y las Hand Traps Así que es bastante, bastante útil Nos ayuda a dar un boost muy bueno al deck de Drop Power Jugamos también dos Terraforming y por último un The Book of Law para esos OTKs y jugadas locas que nosotros necesitemos. Por el lado del extra deck vamos a jugar por supuesto el mejor monstruo que tienen los shadow que es Shadow Winda, además de Construct por supuesto. Entonces vamos a jugar triple Shadow Winda porque los monstruos eh, oscuridad abundan en el deck, así que es nuestra... Eh... Nuestra manera de parar al oponente eh, primaria, entonces tiene que ir a 3, sí o sí. También jugamos un Shadow Grista, porque podemos sacarla con Ash Blossom. La verdad, no está mal, niega invocaciones, así que está muy, muy buena esta carta y recomiendo que la lleven. Jugamos una Shekinaga, mismo principio, jugamos, un, jugamos a Pankratops, así que es un monstruo tierra y este niega efectos de monstruos, así que está muy, muy bien Shekinaga. La recién llegada Shadow Construct, ya saben, tiene que ir sí o sí. Jugamos Bailers y jugamos ogras para poder sacarlas, mismo principio que con Mechava. y esta nos va a permitir pasarnos básicamente cualquier cosa invocada de manera especial, así que es muy muy buena y de verdad qué bien, qué bien que regresó, aunque siento que realmente no afectaría que subiera más de una. Jugamos doble Invoked Mechaba, un monstruo excelente, negación, negación, negación y eh... Está de verdad muy bueno, está muy ponchado, entre comillas, 2500, pero con Alistair en la mano se poncha a 3500, así que está bastante, bastante bien. Jugamos un Caliga eh, un monstruo muy infravalorado, casi tan potente como la Winda, así que eh, es bastante útil. De verdad, de verdad que es bastante útil. Jugamos un purgatrio porque tenemos Ash y este sujeto de verdad hace OTKs fácilmente. Y un Elysium que simplemente es muy pero muy bueno. Eh, ahora, si quieren jugar Elysium pueden llevar la... Super polimerización en main deck, eh, de verdad no hay problema con eso, la super poli es muy buena, pero eh, por cuestiones de espacio la voy a dejar en side deck, no siempre se usa, así que pues no estaría mal que también ustedes si quieren la pueden llevar Jugamos un Alistair de Moker of Madness, porque simplemente es muy bueno, tiene muy buena sinergia con el deck, jugamos una Construct, pero esta no es Shadow Construct, es Shadow Construct que... Difícilmente la vamos a sacar, pero de todas formas es bastante útil. Por último vamos a jugar un Nightmare Cerberus y un Nightmare Phoenix para poder tener outs a magias y monstruos por igual. Entonces eso está bastante, bastante chido. Eso es todo por el profile del día de hoy, la verdad espero les haya gustado mucho el video, de verdad es un deck bastante, bastante entretenido, no estoy seguro si tendrá espacio en el competitivo, a lo mejor sí, a lo mejor no, habrá que ver, la verdad lo dudo mucho por un poquito de bricks que tiene, pero en verdad es una de las mejores opciones para combinar con Shadow, en este momento de verdad no se van a arrepentir. En pantalla podrán ver el rinconómetro que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo le presento en cuanto a sus diversos stats, además de la calificación que le doy para el formato y su tile. Así que, de verdad, de verdad, el deck en general lo voy a calificar bien, está muy bueno No olviden que si ustedes quieren comprar este deck o quieren comprar cartas sueltas sobre este deck o de cualquier otro Pueden mandar mensaje a varios City De verdad, hace envíos a toda la República Mexicana, maneja el mercado eh, envíos Así que está bastante, bastante bien Y... Eh, los precios están bastante accesibles Entonces el link a la tienda estará en la descripción del video No, eh, no olviden suscribirse, darle like a la página en Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Yo soy Alberto del Rincón del Duelista Y los estaré viendo en el siguiente video